Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Laura y Daniel Vargas de Cocina Árabe Dalá. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Hola, Muy bien, gracias. gracias. Háblenme un poco sobre Dalá, sus productos. Bueno, nosotros contamos con seis productos principales, que es el hummus, que es el dip de garbanzos. Tenemos el tabule, que es la ensalada, que es a base de pepino, tomate y trigo. Uh -huh. Tenemos los kibes, que son de carne. El palafel, que es de verduras. Y el arroz con pollo de almendras. Vale, en las redes sociales, ¿cómo los pueden encontrar? Como arroba árabe por el Instagram y como Dala en el Facebook. También nos pueden localizar al 89 por WhatsApp y escribirnos. Todo es por evento y por encargos, o sea, todo es a pedido. Y Tenemos domicilios para todo Cali. Muchachos, cuéntenme, ¿qué les ha parecido el evento como tal? Eh, pues nos ha parecido muy bueno, tuvimos la oportunidad de participar en mayo también, nos inscribimos y nos ha gustado mucho, hemos tenido mucho éxito la verdad y nos hemos dado a conocer, esta es la novena versión, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Del ártico. Vale. segunda eh, vez de nosotros. Un saludo a los caleños para que vengan y disfruten de este evento. Eh, pues los invitamos a todos a que vengan. Tenemos todos nuestros productos eh, y el, el, el evento es muy chévere. Es una algo súper diferente. Pueden disfrutar del parque y, pues no sé, conocer todas las marcas. Bienvenidos y llámenos y contáctenos por todas las redes sociales. Vale, muchachos muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.